con tu drone bueno eh, un par de cositas dejo Taima Mini 2 desde techo de edificio con el Phantom eh, me tenía que ir moviendo porque tenía un montón de interferencias y no me dejaba volar hubo días que voló y hubo días que no hubo forma luego eh, otros drones cualquiera sin problemas Spark, lo mismo Tengo los videos que quizás ponga alguno aquí O los buscan todos los de Spark Desde el techo de un edificio eh... Tengan en cuenta que hay eléctricos Que hay antenas, que hay bobinado de ascensores Es imposible Dejo Time mini lo mismo día sí, día no, 5 metros para allá sí, 5 metros para aquí no una cosa súper súper extraña vale me dije no más wifi ocusing eh, déjote ahí Mavic Mini 2 va a ir perfecto ok subo hago una prueba para un vuelo nocturno nada nada de nada me tuve que mover Fallo de compás, calibrar brújula, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo he volado varias veces sin calibrar nada, ya les aviso. Vuelo y listo. No es lo que se aconseja, pero hay sitios que me da ese tipo de avisos. Y me muevo 5 metros para un lado, 5 metros para el otro, 10 metros para allí, y eso cambia. O sea que hay algo en el suelo, en el ambiente, donde sea, que está generando una interferencia. La misma interferencia que tenía en mí, en mis drones, con el WiFi la vuelvo a tener con el, con el Mini 2, que es otro sistema de señal. Y bueno, eso para que para que vean, que a veces pasa, ¿no? Eh, no, no me pregunten por qué, tengo esos problemas en... En el techo de, de, de, de varios edificios además, no solo en, en uno, en varios, pasa lo mismo exactamente. Eh, no pasa con drones baratos, eh, no dan ese tipo de avisos ni de fallos. Claro, los DJI, en este caso, estos que he mencionado, son más sensibles a ciertas cosas y te avisan, ¿no? Que me parece un buen sistema de seguridad, no estoy diciendo nada sobre eso luego vuelo nocturno me ha pasado de día de casi comerme cables de no haber visto ciertas cosas de hacer giros y que esté a la altura de una lámpara y de no sé qué nunca he chocado vale no me he pegado contra un cable ni nada pero he estado muy cerca tú vas a hacer un vuelo ustedes van a hacer un vuelo nocturno de aquí a la montaña no No sé póngale 100 metros vale Echar un vistazo, calcular la altitud, planear el vuelo para no pegar contra nada que no hayan visto. Mirar de día dónde van a volar de noche. Hay muchos países que todo el cableado está tirado por la calle. En Latinoamérica es un quilombo, hay 200.000 cables por todos lados. En Estados Unidos es igual. En Europa, en casi todos los países de Europa, los cables están por el suelo. No hay cables, ni eléctricos, ni atravesando calles, ni colgados de edificios. Hay muy pocos cables. En algunos sitios, en algunos casos, hay algún cable y hay que tener cuidado con el cableado, ¿vale? Planear bien los vuelos nocturnos. Le voy a dejar las imágenes. Eh, ya saben que se puede tocar la cámara para aclarar o oscurecer de acuerdo en qué modo estemos. 4K, 2.7, 1080... En algunos altos eh, definiciones no podemos tocar la cámara, entonces ustedes van viendo según su zona. Eh, con el Phantom a mí me era imposible, imposible eh, hacer eh, videos nocturnos. A mí, no sea sé, los demás. Eh, con el Spark mejor un poco y ya con el Mini se pueden hacer un montón de cosas con la cámara, ¿no? Con el SPAR también se podía, se podía tocar eh, la sensibilidad, diferentes parámetros de la cámara y volar de noche y hacer videos y fotos medianamente buenos. Pero claro, tienen que ver en su zona qué luz hay en las calles, si es luz blanca, si es luz amarilla, luz cálida, luz fría, LED, luces, de lo que sea. Y, y la cantidad de luminosidad que hay en su zona, ¿no? Y bueno, por ahí nada. Ahora este es el segundo video que va a entrar. Estoy ya editando uno de Skate que me pidió la banda que, que fuera. Voy a dejar eh, aquí al final del video ese otro video también. Y por ahora nada. Tu drone, video nocturno. Lo dejo aquí, Ovaldo. Bueno, hay vitamina, ¿no? Ya el tema de la vitamina, ¿qué pasa? No, llega todo un vídeo así, pero no sé qué. Es. Estoy con, con los temas esos para ver qué es. Sí. Sí, que no. Tengo que. que ver qué, qué puede ser. Así que nada. No.